Bueno, espero que ahora en este episodio no se me entreve la cámara como me estuve pasando en el anterior episodio pero vamos a empezar ya de una vez con lo que estábamos mm. Bien, acá estamos Como dije antes voy a dejar el juego en la descripción y el mod latino. Bueno, el mod de latino. Y lo explico cómo ponerlo. Tengo que ir a ver a Flanders, que por cierto se va a despedir en unas temporadas. Pero bueno. Bullying a Flanders. Polina Flanders. Polina. Oh, Mientras que recuerden la cosa de Flanders Oh, es el <tose> Adiós Rafa Bueno, vamos <risa> Rápido, hay tiempo, hay tiempo ¿Qué es ¿Qué es ¿Qué es lo ¿Qué es Hay que ir a ver a Barney Barney es un dinosaurio, Barney. vamos? Eh, a ¿recuerda cosas? Disculpa de la sociedad Ok. Creo que iré hasta donde está la casa de los Simpsons. Y ahí está el cosito. Okay, the ¡Nada! para siempre! Me, me queda tiempo de sobra para que vaya con, con Flanders, así que, con Ned. Así que, bien. de correr. Un atajo... From <risa> bueno, ahora tengo que ir a la casa de los Simpsons. Los Simpsons, los Simpsons. Ok. <coughs> Lo malo es que lugares como la escuela o la casa no se pueden visitar de completo. No sé qué hay con Lenny, pero vamos a hacerlo. Dos misiones en cada cosa. En cada video. Con esto podemos llamar a un vehículo. Esperen que lo pateo y me agarre las monedas. Si sí, eso se llena de amarillo, la acá. Se vuelve rojo, y se llena todo el rojo hasta allá ¿Petón? Hasta allá y hasta acá es La bolsita por y sí te saca 50 centavos Esperen que Pero en en <risa> esto Listo, quería curarme. Verga. <risa> Vergamo Vamos. Ay. Los bienes son efímeros.